Sí, otra vez aquí en una cantina tomando mezcal no mira, pues aquí ya están listos mira ¿No? como que ya nos esperaban sensación ¿no? we are not zombies. ¿Qué te dice eso pues que no somos hombres de ninguna manera <risa> muy buen nombre no Sí. algo tendrá que ver con la con lo que pasa en el mundo y ¿no? lo que pasa en méxico el buen todo. Interesante. Sí, hay que, hay que pensar un poquito más, ¿no? No nada más dejarte llevar, ¿no? Como zombie. <ríe> Oye, Cocío, y bueno, pues no paras de trabajar. O sea, a ver, tú llegaste a Juárez y ahí conociste el teatro. Sí. Te enamoraste del teatro a en una compañía de teatro, luego te invitan sí. acá a México a la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Y luego empiezas a hacer cine. ¿Eh? ¿Tú habías planeado hacer cine o, o no. fue algo que sucedió? No, Cuántanos. no, fue absolutamente casual, diríamos, ¿no? Es decir, yo, efectivamente hice toda mi vida teatro, llamémosle un teatro en de la provincia. Uh -huh. No quiero decirle a Mateo porque no lo es de ninguna manera, ¿no? Pero es un teatro que se hace allá. Fuera de todas las estructuras de, de producción que solamente existen en el DF, ¿no? tal vez en Monterrey, tal vez en Guadalajara. Y yo hice sí. teatro toda mi vida por allá, en, en Ciudad Juárez, ni más ni menos que en esa ciudad tan singular. Eh, pero jamás, incluso, jamás pensé en dedicarme ni siquiera a ser actor. Yo trabajé. Yeah. Eh, yo soy licenciado en Comunicación y trabajé en eso, hacer mi trabajo. Y por las noches, casi clandestinamente, hice teatro 20 años. ¿Cuáles son tus pasiones? Cuéntanos. ¿Qué, qué, qué otras cosas te, te gusta hacer o harías si, no, Mira, si tuvieras más tiempo? Si te soy sincero, lo más me gusta es no hacer nada. En el, en el sentido, en el sentido más, más lúdico del Ajá. asunto. O sea, no hacer nada es estar sin nada en tu cabeza más que divagar en abstracciones no música y estar en un sillón cómodo y leer un libro y dejarlo y agarrar otro y ver una revista y de pronto sales a comer y te tomas una cerveza, eso es lo que me encanta eso es, <risa> mi pasión, mi pasión pero como buena, como buena pasión pues no es posible ¿no? Es, es imposible y aunque mi vida actualmente es muy feliz y puedo en, en algunos momentos eh, darme esos momentos de, de nada con mayúscula pues este mi pasión es el trabajo mi pasión